Hola, mi nombre es Sebas y hoy seguimos con la segunda parte de Idle Streamer. En un simulador que un, uno es streamer. Bueno, ayer me compré unos nuevos auriculares y un, un nuevo mouse. Hoy pienso comprarme un, una, una nueva PC y un nuevo teclado. Ya somos nivel 4. vamos muy bien la verdad hola bueno, chicos, yo estoy editando este vídeo y, y, y si ustedes ven que no que no puse tanto texto es que me da flojera hacer hacerlo bueno sigamos me con el video a hacer una una una, una entrevista tienes juegos favoritos si me gusta todo lo nuevo <tose> A ver, si me alcanzo para un... No tengo... Un nuevo PC, no. Son 25... No, esta la, la está, 30K, y tengo... 8,5K. Bueno, muy bien. ¿Este me lleva un Oh, su nivel ok ya son nivel 5 muy bien cámara web bonito muy bien mejoras a ver consola de juego compramos muy bien cuál te a el nombre de la canción, DJ. El streamer absoluto, pero y más patético. Oye, ¿qué te pasa, buenos días compañero de juego? Has esto antes, ¿verdad? Eres muy aburrido. Oye, Nueva ¿no acción. Me gusta ver todo el trimeno. vamos de fiesta? Ok, ya, ya somos nivel 6. Spam, spam, spam. Oye, Sephir, déjale spam. <risas> Soy de Brasil. Hola, amigo. Está hablando un muñeco. ¿Qué es esto? Mm, esto es... mm, okay. Garaje de mamá. Hay más, mucho más. Estoy en la casa de los padres. Ok. Ya soy casi nivel 6 Falta poco, falta poco Mejor me voy a comprar mmm, Una silla mejor Es que yo quiero arreglar La, el, la PC porque está muy fea Esperaremos que, si no quiero gastar el dinero, a ver, creeper, creeper, creeper, no, un uh, sus, me tocó un sus. Soy un sus Seguimos aquí Hemos perdido bastante dinero no nuevo teclado Va oh, muy bien Miren Deja todo que ya tengo una camisa de sus yo quería que me tocara Micra, la verdad no pero me gusta más la de sus y bueno chicos eso es todo el video espero que les no haya gustado suscríbanse a mi canal y compártelo con sus amigos déjenme un gran like comente la palabra streamer bueno adiós